A nosotros no nos gusta poner líneas rojas, es decir, eh, nosotros presentamos un pack de 10 propuestas, sí, entre ellas. hemos hecho entre ellas la tasa turística, eh, pero había de sanidad, había de educación, había de accesibilidad, había de, de medio ambiente, de justicia, eh, tocamos eh, muchos sectores. Entre ellos estaba la tasa turística, evidentemente, no, pero un sector... nosotros en la tasa, que es un impuesto indirecto, que por definición son, eh, no suelen ser progresivos, sí que metemos algunos factores de progresividad. Y es una tasa eh, tan ridícula, por decirlo de una manera... Claro, igual es que nos que ha explicado además, bien, ¿de es que cuánto, tiene, ¿de cuánto una, hablamos? Estamos hablando de que alguien que pernoctara en, en un hotel de tres estrellas estaría pagando un euro al día, un euro más euro al o día. menos. Vale. Y durante los siete primeros días, o sea, que como mucho pagaría siete euros de... Uh, de toda su estancia, uh -huh. que podría estar todo el mes uh -huh. en Benidorm, por ejemplo, por uh -huh. decirlo de, de alguna manera. De años, Nosotros ¿eh? proponemos dos tramos, el municipal y el autonómico. Uh -huh. Entonces, sí que hay algunos ayuntamientos que la quieren y, y lo han anunciado, que para ellos sería beneficioso porque además no tienen las características de otros ayuntamientos. Está claro. Nosotros sabemos que Benidorm, por ejemplo, podría recaudar con el tramo municipal hasta 5 millones de euros, el Ayuntamiento de Valencia entre 2 y 3 millones. Uh -huh. el sector... Eh, uh, al principio no estaba en contra, cuando, cuando ellos eh, algunas veces han propuesto la tasa turística, lo que han propuesto es que todo lo que recauden vaya hacia ellos, nosotros uh -huh. decimos que no, que no tiene por qué ir hacia ellos, que, que esto sirve, que habrá una parte que ellos eh, verán de la tasa turística, porque las mejoras en la infraestructura, uh -huh. la promoción turística, uh -huh. todo eso repercute positivamente uh -huh. en uh -huh. ellos. De todas formas, la hemos ido modulando ¿Sí? y, uh, y la modulamos tanto que al final... Hemos puesto la tasa que negoció Alicia Sánchez Camacho con, sí, sí. con Conversancia y Unió con el acuerdo de los empresarios, porque esa era la que veían los empresarios que podía ser la menos perjudicial la fiable, para el sector. Y ahora están encantados con esa, con uh -huh. esa tasa, de hecho. Y, y yo creo que lo mismo en Baleares. En Baleares ha ahora ha funcionado, pero en Baleares, por ejemplo, el sector no recibe nada de la tasa. Uh -huh. Y no han sufrido ningún, uh -huh. ningún conflicto, ni les ha bajado el turismo. Nada.